¡Qué bueno que ya llegaste, Sans! ¿Qué pasó, Tori? B bueno, verás, mi niña no ha vuelto a casa en horas. Se fue a visitar a Asgore en su nuevo trabajo en la ciudad, pero... Él me llamó y me dijo que se había marchado temprano. Ya he llamado a todos y si la han visto, pero nadie responde. Me preguntaba si tú... No hay problema, Tori. Yo iré. ¡Muchas gracias, Sans! ¿No hay de qué? ¿En dónde se habrá metido? Hmm. Veamos... <risa> Creo que ya sé. <risa> ¿Eh? Al fin te encuentro. ¿Me puedes decir en dónde has estado todo este tiempo? Helado. ¡Fui con papá! ¡Fui con Metaton! ¡Y fui con una amiga! ¿Eh? Está bien. Pero ahora tenemos que irnos. Tori está muy preocupada por ti. Ahora entiendo por qué Toriel no sale a buscarla. Gracias, Sans. En recompensación, puedes venir con tu hermano a comer unas tartas que prepararé mañana. <risa> Eso suena bien. ¡Qué bueno que Torriel nos haya invitado a cenar! Tienes razón, hermano. Oh... Son ustedes. ¿Sucedió algo? Em, eh, Sí. Frisk se enfermó esta mañana. Ella está bien. Sí. Pero ahora mismo no puedo darle su medicina porque tengo que ir a una reunión muy importante de la escuela. ...al otro lado de la ciudad. Y no sé cuánto tarde en regresar... ...y en comprar para preparar la cena. Asgore no puede cuidarla porque está en el trabajo. ¡No te preocupes, Toriel! ¡Yo, el Gran Papyrus, te acompañaré! ¡Y Sans se quedará a cuidar a la humana! ¿Yo? Yeah, yeah. ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí están las medicinas que le debes de dar! ¡No nos falles, hermano! Bueno, hasta luego. Cuídala, Sans. Oh cielos, Frisk va a odiar esto. Niña. Hey niña. Adivina quién te va a cuidar. Zip, mm. sí, yo. Hmm. Veamos cuánta fiebre tienes. ¿Qué haces? Eh tomando tu temperatura. Así no se hace. Entonces, ¿cómo? ¿Así? Entonces, también debería tomar tu, tu, tus impulsos. Está bien. ¿Se escucha? Qué lindo. ¿Qué es eso? Tu medicina. Muy bien. Es hora de tú. Tu... Vamos. Sol es una cucharada. No, no, no, no, no, no. Es horrible. Oh, vamos. Sol está hecha de miel de abeja, plantas medicinales y químicos. No te va a hacer da... Quieta ahí. Frisk. Regresa. <risa> No escaparás. Ven aquí. Oye, en realidad debo darte tres cucharadas. ¿Tres? Aquí. Uh, una. Al parecer, tú quieres pasar un mal rato. ¡Hey Frisk! Vamos a jugar. ¿Qué están haciendo? ¡Sucios! Perdón, no es lo que parece. Espero que no haya pensado en otra cosa. ¿Ah? A ver, niña, ¿por qué no quieres tomar tu medicina? No. ¿Por qué no? Por pedófilo. Eh... Oh, Dios mío, oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, Dios, oh, Dios. Qué oh, Dios, tonto. Dios, oh, Dios. Ya me cansé de tus jueguitos tontos. Y yo sé cómo te voy a dar tu medicina. Jejeje. <risa> Mi niña, Sans, ya llegamos. Al parecer mi hermano no es un flujo después de todo. Realmente lo siento, hermano, pero le prometí a Undyne que iría con ella. Prefieres a un pez que a tu hermano. Pero yo sé quién te va a cuidar. ¡Nos vemos! Ay no, se creó vengar de lo que hice. Tú te burlaste de mí. Ahora tómatelo todo. Mm. Uh, mm. Oh no, ahora estoy inofensivo. Gracias. Por cuidarme. Yo, yo. Si no fuera por ti, ahora estaría muy enferma, ¿Sans? Qué linda. Mamá, creo que está muy enfermo. Yo pienso que no es por eso.